Y yo vi cómo habían en esa pared de agua, funda plástica, pota de ron, eh, habían troncos con clavos, y fue tan impactante esa imagen, Félix, para mí. Y fue el lugar donde yo también encontré... ¿Tú, tú, tú estabas perdida por ahí? Bueno, estaba perdida porque estaba en Santo Domingo. <risa> Conociendo nuestra gente con Félix Corona. Queridos amigos de Félix Corona presenta, hoy nos hemos trasladado a una parte de la zona de Cabarete y específicamente en Playa Encuentro. Tenemos aquí una persona que vamos a entrevistar, que tiene muchas cosas que contarnos a cada uno de nosotros en este espacio espectacular que tenemos hoy. Bueno, a continuación tenemos, cuidado Félix, con ese artefacto tecnológico. <risa> tiene mucha tecnología, cuidado, bueno, inteligencia artificial, mira, esa es la, la única ducha pública de todo el distrito municipal de Cabarete. Ah, sí, pero es del de gobierno de Cabarete, sí. Claro, pero mira, gracias a Dios hubo agua. Ah, pero eso fue 2016-2020 Sí. y lo nuevo le han dado continuidad. Esta tímido. es la ciudad de los deportes acuáticos que consta en acta, realmente carecemos, una debilidad lamentablemente en lucha pública. ¿Crees que tiene la capacidad suficiente para manejar un distrito así como cabarete? Bueno, Félix, yo diría más que la capacidad, yo he tenido un entrenamiento en el servicio eco, lo que me llama desde siempre, de chiquita. Pues aquí estamos, Natalie. Ay, Por fin. Hace mucho que quería conocerte personalmente. Así es, se nos dio ya. Se nos dio y es muy agradable ver cómo tú te manejas con, con tantas cosas en un mundo del deporte, en un mundo de las de los la, trabajos sociales y también en un mundo que yo quiero que tú me hables un poquito de eso más adelante que es el mundo de la política. <risa> eh, pero pero cuéntame, Natalie, eh, me dijeron que tú, tú no eres de aquí, de esta zona, ¿no? Yo nací en Santo Domingo y tengo ya varios años viviendo aquí en Cabareta. ¿Y cómo es posible que una persona desde Santo Domingo se haya decidido mudarse a un campo así como es este campo aquí? <risa> bueno, porque parte de, del reto, de la aventura de venir a Cabarete es, como yo he dicho anteriormente, que el desarrollo de nuestro país, que es la República Dominicana, no debería descentralizarse solamente en la metrópoli, que es Santo Domingo. Ojalá que muchas de las personas que vivíamos o, vivi o viven en Santo Domingo tengan la oportunidad de emigrar a lugares como Cabarete, como La Vega, como Cabrera, Río San Juan, y que quieran insertar sus capacidades para contribuir a la comunidad. Si pasara eso en muchas ocasiones, tal vez no hubieran tanto tapón en Santo Domingo ah, y, más sí, claro, claro. y más gente se, se decidiría a irse a vivir a otro pero, lugar. Pero ¿por qué tú te decidiste entonces a venir así específicamente para acá? Bueno, porque cabarete porque aquí, no en San Malao, en Montecristo, en Cabrera? Porque cabarete tiene, como podemos ver aquí, Playa Encuentro, donde el lugar donde estamos en este momento, tiene las olas todo el año, tiene condiciones para hacer deportes acuáticos todo el año. Cuando entramos yo eh, escuché que tú... Dijiste, wow, pero qué lindas están las olas. ¿Cómo, cómo, qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo sé cuando las olas están buenísimas para este deporte que tú haces? Bueno, influyen muchos factores, entre ellos el viento, también influye, bueno, la, la, el nivel de la marea, en este caso tan buena porque no hay mucho viento, pese a que ya es tarde, y tan buena de tamaño las olas también. Entonces, eh, cuando tú vivías en Santo Domingo, ya tú. ¿Conocías de este deporte? Claro, yo empecé a surfear hace como seis años aproximadamente. Aprendí a surfear aquí, en Playa Encuentro, en esta misma playa. Hace ya diez años cogí mi primera clase. Diez años hace. Pero lo tomé en serio, en serio. ¿Cómo <risa> se fue? Mega, no bueno, yo, no, yo paré como joven de lo que yo soy, en verdad, Face. <risa> <ríe> no sí. se engañar, no se engañar. Sí. Y entonces ya como que lo, lo hice como una rutina de vida a partir de seis años, que cuando empiezo ya a practicar el deporte como algo un poco más serio para mi vida. Sí, entonces me han dicho también que tú tienes alta sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, ¿qué hay con eso? ¿Qué es lo que te hace mover en eso? Bueno, casualmente hablando del surf, una vez yo surfeando en una playa de Santo, cerca de Santo Domingo que se llama La Boya, está en Boca Chica. Ahí tuve una experiencia que cambió mi vida en temas medioambientales. Una vez tomando una ola, cuando uno la corre la ola, ve un poco la pared y yo vi cómo habían en esa pared de agua funda plástica, pota de ron, eh, había troncos con clavos. Y fue tan impactante esa imagen, Félix, para mí, que yo decía, wow, la, la basura ya pasó de ser un problema a una realidad constante. Hemos generado tanta basura Félix, por nuestro consumo, patrones de consumo no conscientes, que ya está fuera de control. Y a partir de ese momento entonces empiezo a investigar qué es vivir sin plásticos y sin foam. Y me hago una banderada de lo que es la vida cero plástico. Empiezo a, a reducir mi huella ecológica, evitando las botellitas plásticas, evitando los envases de foam. Eh, y entonces ya empiezo a cambiar mi estilo de vida. A través de este deporte acuático Por un tema de que mi espacio es el mar Lo que me lo ofrece el mar a mí Y a lo, todos los surfistas Lo que practican deporte acuático Es inigualable Esa energía de tú estar conectado con la naturaleza De tú conectar con tu isla Porque somos isleños sobre claro, todas sí. las cosas Aunque a veces lo carguemos de nos <risa> queremos pasar por europeos o norteamericanos Somos isleños Y el tema de tú practicar deporte acuático Te obliga en cierta manera A tú tener un estilo de vida frente al mar y parte de eso es proteger el mar. Y proteger el mar es evitar generar residuos sólidos que vayan allá. Hace poco nosotros, aquí en la Ciénaga, como parte del movimiento social que iniciamos hace como tres años, alrededor, eh, Cabarete Si Puedes es el nombre, empezamos a intercambiar raciones de alimentos por plásticos desechables. Wow. Y fue increíble ver cómo las personas de la Ciénaga, sobre todo, empezaron a movilizarse para recoger Botellas plásticas, entregárnoslas a cambio de alimentos, de raciones de alimentos. Entonces, estos plásticos en una primera fase fueron entregados a Corito Sostenible, que es una organización que trabaja aquí en Cabaret. ¿qué, qué, qué tipo de alimentos nos ustedes a la gente? Latas de guandule, lata de habichuela, fondo de arroz, aceite para cocinar. ¿Y la gente qué se llevaba? ¿qué es botellas plásticas. Entonces, en ese momento, todos los niños, adultos, se movilizaron a recoger su comunidad si yo quería conseguir una lata de guandules me tenía que dar una botella plástica <risa> una sola bueno, no, realmente fundas de botella ah, plástica fundas, porque, porque la idea es, no, claro, la idea era reunir varias toneladas más, más, sí. claro, para poderla convertir en objetos de plástico pero de larga vida útil, no desechables vamos a caminar un poquito por aquí, por la playa vamos para ver, porque yo sé que tú eres como una tortuguita ay, ay, ay que te gusta disfrutar de la playa me encanta la playa, la verdad eh, oye, adicta al sodio Ah, adicta al sodio. Adicta al sodio soy. Pero mira, ¿qué lo eres? confieso. Qué belleza está aquí. Sí. Es hermoso. Este es el patio de la casa. Bienvenido. ¿Cómo que el patio de la casa? Este es el patio de nuestra casa, cabarete. Ah, sí, sí, sí. <risa> Aquí es que nos divertimos, los aquí surfistas, está. algunos skater también. Vamos a ver qué tú tienes por aquí. A ver. Y ustedes se meten por allá dejo, para adentro. Sí, por lo general hay un pequeño canal, el canal es un lugar donde no casi siempre rompen olas. ¿Cuál, y te... ¿cuál es el canal? Por allá. Que... No voy a meter nada lado por no voy a de lado, de lado <ríe> sí. Por lo general no rompen olas y uno puede entrar más rápido al pic. El pic es el lugar donde la ola se forma y donde el surfista toma la, la ola como desde de, de, de su punto más alto. Voy ¡Ay, pero qué bueno que, que estamos aquí en, en Playa Encuentro y que Félix se, se interesó también en conocer un poco más sobre cabaretes, sí, si puede! Bueno, me gusta mucho. Yo quiero que tú me hables también, aparte de otra profesión, que eres mi colega, periodista. <risa> Así es. Dime, ¿cómo, cómo, ¿qué te motivó a ti a ser periodista? Bueno, realmente cuando yo tenía que tomar la decisión de qué voy a estudiar, estaba entre o ser abogada o ser arquitecta. Yo digo a mis padres que soy una arquitecta frustrada, tal vez por eso de es mis aspiraciones en estos momentos, por el tema de urbanismo y el diseño de creación de espacios. Y cuando empiezo el proceso de elegir, veo esta carrera que se llama Comunicación Social en la Pucamaima de Santo Domingo convención en periodismo. Y cuando veo el, el pensum, me llamó mucho la atención el tema de escribir. Entonces, en, me inscribí en periodismo y ahí empecé a, a ejercer esa carrera. Que como decía Rafael Molina Morillo, sí, que en paz descanse, a conocer, sí. Sí, me, es excelente. Sí, sí. Él fue uno de los que me abrió la puerta al periodismo. Me decía que el periodista no es... Quien mata las cucarachas es el que prende la luz para que otros la vean. <risa> o sea que no, uno no está obligado a cambiar las cosas, pero puede promover para que haya cambios. Puede promover o dar el acceso a la luz, que la luz es conocimiento. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de historia, tú como periodista, qué tipo de historia te gusta cubrir? Social, social. De hecho, lo que me movió a tomar la decisión política fue un trabajo periodístico que hice aquí en Cabarete hace unos años en la fundación Inspire Inspire DR ¿Qué, qué hace esa fundación ellos ellos ofrecen capacitaciones gratuitas a niños que no tienen recursos para eh, ponerse en, en tan extendida entonces ellos le dan clases de inglés salvavidas ahora hay un programa de salvavidas natación y ese tipo de capacidades para que los niños salgan de la delincuencia y se inserten en la comunidad de cabaretas desde competencia que aporten a la, a la comunidad. Pero a ti te gusta ese tipo de trabajo Me encanta. social, pero ahí no hay mucho dinero, ¿cómo tú vives? Es que tú? yo, realmente yo tengo un tema con el dinero, Félix, si yo pudiera vivir sin uh. dinero y solamente ayudar a la gente, yo fuera la mujer más feliz del mundo. Pero se necesita. Lamentablemente. Se necesita. Y nada, ahí en un motor empecé a conocer el otro lado de la acera de cabarete, que es el Callejón, Barrio Blanco y la siena ¿Y qué tú descubriste ahí? En Callejón, en la hacienda de Caballero Blanco, en esos barrios que para mí, que son barrios demasiado pobres. ¿qué, sí. ¿qué, qué, ¿Qué tuviste por ahí? Bueno, como tú lo dices, Félix, yo ahí conocí la brecha social de Cabarete. Cabarete tiene una brecha que se divide por la calle principal. Tenemos la costa, que es este lado, sí. y tenemos el otro lado de la acera, que es totalmente desigual a lo la, que es la, la costa. La parte norte de Cabarete, que es la costa, tiene. Eh, muchos negocios importantes, Así hoteles, y del otro lado que hay, pobreza, hay desigualdades, no hay aceras todavía. Hay escasez de luz Hay escasez de agua Y hay un tema muy fuerte Con la recogida de basura también ¿No se está recogiendo bien la basura en cabaretes? Hay limitaciones en tema de recogida de basuras En cabaretes eh, El camión Hay pocos camiones, los camiones que hay son muy grandes No caben por las calles de los barrios Como la Ciénaga Y pasa mucho tiempo sin recoger la basura Y eso son cosas que me la han contado los mismos moradores De esas comunidades Entonces, por lo que veo Ahí se está despertando la parte política. Ajá. Que me dicen que también tú has incursionado o estás incursionando en los asuntos políticos. Así es. ¿Qué es lo que te motiva a ti de la política? ¿Qué te interesa a ti de la política? Bueno, la política existe porque es el bien común, o sea, la administración de los bienes comunes para un objetivo, que es la calidad de vida de la gente. Y con esta sensibilidad social que yo tengo, Félix, eh, digo yo, bueno. Hay gente que me ha dicho que de afuera se hace más que de adentro, pero si ya el de adentro existe, vamos a meter mano y vamos a bregar desde adentro para impulsar cambios reales, como el tema de un parque público para, para, para Cabarete. ¿Cabarete no tiene un parque público? No tiene. El parque que tenemos en la, en la playa, ese es nuestro parque. Pero no todo ahora. el mundo quiere la playa. Por ejemplo. O sea, la playa es excepcional, es algo claro. increíblemente bonito, pero no es no es lo que todo el mundo tiene que tener obligado para la playa. Exacto. No, que queda bastante cerca, Ajá. Eh, tenemos varios parques ahí, que la gente puede, si quiere ir a la playa, va a la playa, pero también tiene la opción de ir al Parque de las Flores, al Parque de Mirador, y, y ahora hicieron un parador fotográfico muy bonito, que este es un mini parque también. Sí, muy lindo quedó, la verdad. ¿Cuáles son tus aspiraciones directamente, ya políticamente en Cabarete? Entonces? Bueno, en este momento, la realidad es que soy precandidata o aspirante a ser directora distrital de Cabarete por el Partido oh, Revolucionario oh, Moderno, PRM. Oh, oh, <risa> y que King Kang. Bueno, bueno <risa> eh, está bien, pero ¿qué, ¿por qué razón tú crees que la gente de Cabarete tiene que dejar al que está y votar por ti, entonces? Bueno, no tiene que dejar, simplemente el periodo ya casi concluye. Sí, ahora sí. se vence, ahora... Exacto. Sí, sí. No lo dejarían, simplemente se renovaría una nueva oportunidad para que el se escoja quién va a ser la próxima persona que asuma el liderazgo en este distrito municipal. piensa que la próxima persona que debe dirigir el destino de cabarete es Natalie Ruiz. Bueno, yo pienso que la próxima persona que dirija este distrito municipal debe de ser alguien que tenga esa sensibilidad hacia el mar, una sensibilidad hacia el tema del medio ambiente y que conozca los problemas y las necesidades que tiene los cabaretenses para poderle buscar soluciones sostenibles. ¿Y tú crees que tiene la capacidad suficiente para manejar un distrito así como cabarete? Bueno, Félix. Yo diría, más que la capacidad, yo he tenido un entrenamiento en uh, estos 34 años que tengo. 34. 34, bueno, 34 años. No tiene miedo ella de decir la edad. Nunca lo voy a dicen tener que, yo, pero. Las mujeres que dicen la edad y que son mujeres terribles. Ay, ay, ay, ay, Pero vamos concentrarnos en el tema de la ¿tú, tú, ¿Tú crees que tú estás completamente preparada para, para manejar los destinos de cabarete? Bueno, realmente, a la hora de, como, como dicen las mujeres cuando van a tener el primer hijo. Uno nunca está preparado para todo, hasta que pasa. Pero en este caso, yo sí he puesto mi parte, he hecho mi tarea, me he capacitado académicamente en estudios políticos, de, uno de ellos en Perú, en Barcelona, y a nivel de política también he tenido experiencia oh, trabajando en el gobierno dominicano ah, como eso. como directora de, de comunicaciones. ¿Ella se ha ido lejos? <risa> se ha ido lejos. Y entonces eh. ya yo digo, bueno, si todo eso, más la voluntad que tengo de cambiarle la vida y mejorarle la calidad de vida a los cabaretenses, no es suficiente, entonces bueno. Entonces, ¿y qué tuviste en Perú diferente a lo que se hace aquí? Bueno, mire qué buena pregunta, Félix, y nunca me, la, nunca me la habían hecho. Yo tuve la oportunidad de viajar a Perú a estudiar en la Universidad de Piura. No, fondo por acá, que ahora. es fondo para Ahí estudié Administración Ajá. Pública en la Universidad de Piura, eh, Perú. Estudié Administración Pública y Gobierno. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Castañeda Alosio, que fue alcalde de Lima. ¿Tú estuviste amistad con esa persona? Yo tuve relacionada directamente con no, el no, alcalde. No, no, no, no. Yo tuve directamente relacionada con el alcalde de Lima, Castañeda Alosio, en ese momento, que en paz descanse también. Y ahí empecé a ver cómo manejaban los limeños, los ayuntamientos. Es en la capital de Perú. En la capital de Perú. Yo trabajaba en el Teatro Municipal de Lima. Eso era hermoso. Y ellos promovían mucho la cultura. Por ejemplo, simultáneamente en el Centro Histórico, cada parque tenía un recital de poesía gratis. En los teatros había ballet gratis, había talleres de escritura creativa y todo eso organizado por el ayuntamiento. Cuando yo me veo en Perú invirtiendo mis capacidades, un día yo dije, ay no, espérate, pero mi país me necesita. ¿Qué yo invirtiéndole mis capacidades sí, dedique sí. a un país que no me ha dado nada? Y ahí entonces recojo mi motete, como dicen, un buen dominicano y arranqué de nuevo para República Dominicana con el cerebro grandísimo de ideas para empezar a implementar en ciudades como en el caso de Cabarete. Entonces, tú, tú conoces muchas personas aquí en Cabarete, ya gente así como de los barrios, sí. de abajo. ¿Cómo ha sido el contacto tuyo con la gente que, la gente que más o menos conoce tu intención de manejar el destino de Cabarete, ¿qué te dicen la gente? Mira, la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata, Félix, porque mucha gente me dice, ah, pero que tú no eres de allá. Pero al final yo soy dominicano y este es un proyecto país. Pero claro. No estamos hablando de que Cabarete es una república independiente. No. Cabarete forma parte de República Dominicana y yo quiero invertir mis capacidades para mejorar mi país. Y dentro de mi país está Cabarete. O sea que al, ahora cuando yo me contacto con estos moradores de la Siena y el Callejón, me quieren muchísimo, me brindan café, me comí muchísima bechada con dulce ahora en Semana Santa. Uh -huh. O sea que la acogida ha sido de mucho amor, la verdad, mucho, mucho amor. Incluso hasta me atrevería a decir, Félix, que en ese contacto de abrazos con las personas, de conversaciones, de escuchar a ellos, ¿cuáles son los problemas? He visto también una esperanza que están depositando en alguien como yo que ven como esa gana, y esa intensidad de querer cambiar la cosa y cada vez se me suman más y más personas. Pero hay, hay un tema y es que los, los ayuntamientos eh, reciben pocos recursos y a veces los alcaldes quieren hacer las cosas y por falta de recursos no, no pueden cumplir con todo el programa que querían. Entonces, sí. ¿qué tú piensas hacer eh, para poder cumplir y con, con, con muchas cosas que hay que hacer en el pueblo, el parque, que hacer, la contena y cosas. Cuando tú te veas con, con un presupuesto que... Limitado, no, no limitado. Está limitado, entonces. Mira, para eso existen las oportunidades. Lo que pasa es que, como dice, decía Einstein, que en momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. En una crisis económica como la que podría pasar en Cabarete, las relaciones público privadas el apoyo del gobierno central también para, para proyectos grandes que sobrepasen la capacidad económica de un ayuntamiento como el de Cabarete, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de alianzas público-privadas para poder establecer aceras, calles, afacones el tema del manejo de los residuos. A unirnos con las organizaciones sin fines de lucro, como esta que nos le mencioné, Sostenible, y empezar a asumir esas organizaciones para que ellos nos ayuden a resolver algunos problemas. ¿Tiene algún teléfono esa fundación que me acaba de dar? Que sí, tiene colocar. teléfono, pero no me lo sé de memoria, nada más de mi mamá y mi papá. Se lo, <risa> se lo vamos a colocar aquí debajo de la pantalla sí, entonces. Sí, sí, se lo vamos a colocar. Y si tienen un Instagram o algo? También lo tienen. Se lo colocamos debajo de la pantalla y así la gente puede sí. entrar y ver. O sea que vamos trabajando como diría Jaime Lerner, el que fue alcalde de Curitiba, con acupuntura. Estamos haciendo pequeñas intervenciones sí. de gran impacto. ¿Y cómo ha sido la aceptación ya dentro del partido? O sea, ya los PRMistas, ¿qué dicen? Bueno, hay muchas personas que están muy contentas de que, de que hay jóvenes como nosotros, porque yo represento un grupo de jóvenes deportistas acuáticos, empresarios jóvenes también. Que todos son de aquí, de cabaret la mayoría. La mayoría son de cabarete otros son migrantes también, al igual que yo, de Santo Domingo, y que hay, se están integrando al partido, o sea, estamos integrando gente que representa este perfil un poco más progresista, un poco más eh, propositivo, un poco con un liderazgo más, con una visión hacia el mar, porque todos somos deportistas acuáticos. Entonces, creo que el partido, como... Sé que es un partido del cambio, va a asumir todo lo que sea un cambio positivo para, para la República Dominicana. ¿Qué tipo de relaciones, de acercamiento tienes tú con el presidente Luis Abinader? Bueno, ya él sabe obviamente de la nuestra propuesta como cabaret si puede, él sabe también de mis aspiraciones, todo su equipo también, incluyendo el presidente eh, Paliza. Tuvimos reunión con él hace poco. Ese es pues, amigo. Sí, no, mire, y Paliza, bueno, Paliza es un doliente sí, de Puerto Plata, cabaret. Exactamente. Y él, bueno, él es un padre del, del deporte. sabe que, que me contó Paliza, me contó Paliza hace unos días que él cuando él entra por el túnel a Puerto Plata? Ajá. Y ve como que está ya llegando al túnel, que aunque todavía tampoco veo del casco urbano. Ajá. Pero ahí está el ahí mismo. Sí. Y después vienen ver y como que las lágrimas se le salen, porque a veces tiene semanas que no puede venir a Puerto Plata y cuando él entra ahí siente como wow, ya estoy en mi ciudad. Así me pasa igual cuando yo llego a cabarete. ¿Te pasa lo Cada mismo? Cada vez que yo paso por Sosúa y que veo que estoy ya entrando a cabarete, se me salen las lágrimas de la emoción. Bueno, <risa> te voy a llorar casi. No. <risa> porque es ¿Eh? que me encanta, o sea, yo siento que estoy en mi casa aquí. ¿Qué sería lo primero que tú harías? Si logra la nominación y, y llega a ser... directora de de de Bueno, iluminar. Yo lograría lo primero, hacer acciones inmediatas, la iluminación. Comenzaría a iluminar cada rincón de cabareta Bueno, como decía Rafael Molino Morillo, prender la luz para que otro vea. vean. ¿Tú, tú, tú sabes que algunos alcaldes han logrado eso. Me extraña que en cabarete no lo hayan logrado todavía. Todavía no. no. Porque algunos alcaldes lo han logrado en acuerdo con... Con la administración de la de Norte. exacto, O sea que ellos, aparte de que hacen unos aportes mensuales por el derecho de, de los postes que hay por todas partes, uh -huh. también hacen aportes para, hacen acuerdos eh, para iluminar to, casi toda la ciudad. Así Me es. encuentro raro que el cabarete Todavía. No se haya terminado? Otra cosa también que sería inmediato en una gestión municipal que, que, que sea dirigida por, por nosotros. Sería el tema también de aplicar la ley del de manejo de los fondos, transparencia sobre toda la cosa, Félix, porque el servidor público no está para servirse, sino para servir. Y parte del servicio público incluye... El tema de la transparencia. A nosotros nos gustaría, por lo menos semanal o quincenal, a través de las redes sociales, ya sea a través de la página web, rendir cuentas de todo lo que ingresa en Entonces, el municipio. Eh, todos los síndicos dicen eso y al no, final pues, mira, no, no lo cumplen. Pues yo no estoy ni prometiéndolo, yo lo estoy diciendo que lo voy a hacer. Y sí. el tema también de ver en qué se gasta. Otra cosa que también me gustaría implementar sería lo del el 40% del presupuesto participativo. Ese es el problema, que a veces tienen muchos empleados que no hacen nada. Que se gasta el dinero a los empleados y después no hay dinero para el presupuesto participativo Sí, porque el tema del presupuesto participativo es que hay un 40% destinado para problemas puntuales que se obtienen a través de asamblea participativa se convocan a los cabaretenses a través de los canales de comunicación Eso te va a decir, ¿cómo tú piensas involucrar a la gente de cabarete dentro de tu gestión, en caso de que tú ganaras? A través de los canales que tenemos a nuestra mano, redes sociales, celulares Whatsapp, mini mensajes páginas web, a nosotros nos gustaría implementar lo que serían agendas culturales de cabarete, que la gente lo puedan obtener en kioscos y, cuando, el... y cuando la gente comienza a exigirte cosas que, que esta obra, que este parque y tú sin dinero en los bolsillos para hacerlo, qué tú le vas a decir a la gente bueno, pero eso hay un plan, hay un plan de desarrollo que nosotros duramos ya casi tres años diseñando y dentro de ese plan de desarrollo hemos identificado cuáles son los principales problemas de cabarete, que resolviéndolo uno cuatro, en cuatro años podría tener, generar un impacto muy importante y positivo para ese distrito municipal. Ya adicional a eso, entonces se sopesa, pero hay un plan. Y ese plan es el objetivo principal y es un plan que se hizo con la Escucha Activa. Se hizo entrevistando a todos los, lo, a muchos de los moradores de aquí. Ah, ya tú has hablado con muchos. claro. Nosotros ah, hicimos una encuesta hace dos años que fue donada por la empresa de un amigo muy querido. La empresa se llama Delap. Ellos hacen estudios de posicionamientos y ellos nos donaron el primer estudio. Y ahí pudimos identificar los principales problemas de cabarete preguntándole a personas de la Ciénaga y del Callejón de la Loma. ¿Por qué tú quisiste venir a este lugar para que hablemos aquí? Bueno, mira, Playa Encuentro es donde se encuentran muchas cosas. <risa> ella, ella, ella quiso Ajá. que nos encontráramos en Playa Encuentro. Ahora ¿En yo quiero saber por qué tú querías encontrarte conmigo en Playa Encuentro. Mira, porque voy a tratar de hacerte este cuento sin llorar. <risa> porque Playa Encuentro fue el lugar donde yo me encontré a mí misma. La, hace 12 años. Y fue el lugar donde yo también encontré... Tú, tú, ¿Tú estabas perdida por ahí? Bueno, estaba perdida porque estaba en Santo Domingo. <risa> <risa> y me encontré... La primera vez que vine a Cabarete fue a Encuentro. Y, y recuerdo que la primera vez que vine, yo sentí, wow, pero es de mi casa. Yo soy de aquí. Wow. La cigüeña se equivocó y me hundió en Santo Domingo, pero era para Cabarete que ella venía. Y entonces, por eso que quise, porque aquí fue que empezó todo. Aquí, en este lugar, fue que comenzó mi vida en Cabarete. Bueno, mira, hay, hay una magia. Hay una magia. Hay una magia que nos encuentra a todos. Tal vez por eso se llama Play Encuentro. Mira lo que hay allá, mira, mira. Ah, sí. Mis colegas. Los colegas. Los colegas. Sí, Ay, sí, sí. Ay, esto es hermoso aquí, la verdad. Es muy verdad? bello. Aquí la familia también se vienen con sus hijos, los niños que crecen en Playa Encuentro y en Cabarete, crecen con una infancia de muchas libertades, de mucha naturaleza, de mucha energía positiva también. Aquí, por ejemplo, la desnudez no es una, no una morbosidad. Aquí todo el mundo anda en traje baño en chancleta. Bueno, nos dicen los chancleteros, los cabaretenses. Bueno, yo ando de, calza. de calza. No, yo digo que yo espero que me, a mí me yo, dejen Yo no goberna. me había dado cuenta sí, de eso, no que andando sí. de calza. Sí, yo espero gobernar de calza. Es una mujer, es una mujer <ríe> Muy valiente, muy decidida, gracias, eh, muy dispuesta, y eso es lo que neces necesitan los pueblos realmente. Gracias. A alguien que tenga una decisión que no le importa solamente una apariencia física, sino que le importa a las demás personas. Así es. Y eso yo creo que tú lo tienes. ¿sí? Si no... Gracias, Félix. Gracias, sí. gracias, yo, gracias. Yo realmente eh, me alegro mucho de que por fin una persona joven y con decisión. Que esté aspirando en cabarete y que logre tu objetivo, porque al final de cuentas, quienes va a ser, van a beneficiar de eso son la gente de cabarete. Así porque es. Porque como tú tienes tu vida prácticamente realizada, haciendo lo que te gusta, pero vas a tener que dedicar un buen tiempecito a full eso. Full time, cabarete full time. Entonces, ¿cómo tú te vas a hacer cuando, cuando haya esa ola grandísima aquí sí. y tú estás trabajando en una oficina? No parte, sabes, no, parte del qué yo elegí también Cabarete es eh, precisamente para que mi vida social, mi vida política no interfiera con mi vida deportista. O sea, yo sueño que si algún día yo logre ser la directora distrital de Cabarete, pueda surfear en la mañana, pueda cumplir con mis responsabilidades como directora distrital, y en la tarde si hay una chepita se cae también. <risa> Oye, y algunos fines de semana que no hay que cumplir con un horario quizás. Sí. Pues está bien, vamos entonces a ver si llegamos a... Sería bueno también mencionar las redes sociales eh, de Cabarete Si Puede, por si alguien de los que ven esta entrevista se interesen también en saber un poco más sobre lo que hacemos. Las redes sociales, estamos en Instagram como ca arroba cabarete si puede y mi Instagram personal es arroba N de Nati, N Ruiz Casado. En el Ruiz Casado, ese mi ¿En qué se van a encontrar la gente cuando entren a tus redes sociales? Allí? ¿Qué es lo que van a ver? Bueno, van a ver muchas microbiografías. Me dediqué muchos años a, a escribir sobre los cabaretenses porque parte de los problemas que yo identificamos, identificamos aquí es que Cabarete tiene mucha identidad, pero las personas no están tan conscientes de la identidad que tiene el distrito. Entonces comencé a hacer entrevistas a los cabaretenses y empezamos a hacer microbiografías. Pero me, me de qué. Que... De la gente que vive aquí en Cabarete. ¿Por qué se mudaron a Cabarete? ¿Por ah, qué tú elegiste Cabarete y no otro lugar de República Dominicana ah, para vivir? Yo le a conocer a la gente a Cabarete. Así es. Oye, pero qué interesante. Sí, ¿no? así Entonces es. vamos a enseñarle un poco de Cabarete a la gente. Vamos. Vamos camino. <risa> Por lo general, si se puede ver, bueno, ya ahora mismo no hay muchos deportistas, pero eh, aquí vienen gente a hacer Windsor, vienen a hacer kite allá al finalizar. Y realmente, si no son los hoteles, los dueños de los hoteles empresarios que ponen algunas duchas. Hola, hola, hola ¿cómo están? ¿Y esta gente, qué hacen ustedes? Ven. Nosotros hacemos trenzas. trenzas sí ¿Cuántos años tiene trabajando de eso aquí en Cabarefe? ¿eh? Tenemos como 15 años. Wow. Como 15 años. Uh -huh. ¿Y le, le va bien haciendo eso? Sí, muy bien. ¿Usted conocía a Natalie? Una vez yo creo que yo le he hecho una trenza, pero ella tenía, tenía los cabellos rizados. Ajá, ajá. Ah, pues se acuerdo bien. Sí, verdad, verdad. Me, es me, me, tú me tú di un saloncito. Que tiene los dentes puestos, mira. Sí, Sí, sí, sí, sí. Uh, a ver, sí, pues sí. ¿Y le va bien con eso? Sí, le va bien, sí. ¿Cómo, ¿Cómo? cuántas trenzas hace en un día, doña? Cuando la gente quiere, hagamos como hasta cuatro, tres, cuando quieren. Wow. Y cuando no quieren, hay que esperar otro día. Okay. ¿Y qué te opinas de, de una mujer síndica de cabaretos? Ah, Yo opino que haga buen trabajo, que, que el pueblo le tiene y esperanza en ella ay qué chulo gracias, gracias. nosotros también gracias gracias, gracias gracias doña gracias qué sí, linda sí, que dios la bendiga doña sí. qué bella wow realmente entonces esta es la parte como más turística sí que tú me hablabas de que había como como como varios caballos uno que está a la parte norte de, de, de, del pueblo y otro que está al otro lado de la calle, de la calle principal. Así es. Estamos en el otro lado, del otro lado de la acera de cabarete. Entonces, esta parte aquí, eh, aquí que están todos todo los negocios. Este, sí. Seguro que deben pagar muchos impuestos para el ayuntamiento aquí. Bueno, ellos deberían de, sí, pagar algunos arbitrios para estar aquí, para el uso de letreros, el uso de suelos. Los los son impuestos. arbitrios. Los impuestos que se pagan en el ayuntamiento. En el ayuntamiento son se se arbitrios. arbitrios. Sí, así es. Son están arbitrios. como disfrazados ahí para que... Porque lo, lo del gobierno se da parte. Sí, de hecho, una de las propuestas que nosotros queremos implementar, si logramos ganar la, la alcaldía de Cabarete, es precisamente nuevos arbitrios, generar espacios públicos. Ah, pero si tú le hablas a la gente de que tú le vas a cobrar más impuestos, quizás no muy de con contigo. Bueno, pero es de que una manera como, como hacía el alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, él cobraba, o sea, tenía inove, novedosas, tenía novedosas, muy novedosas acciones para obtener de la ciudadanía colaboración, era la cultura ciudadana, como él le llamaba. Entonces, parte de eso sería una manera de crear arbitrios que el mismo cabaretense no se, quie, se quiera sentir parte de, de, de esa colaboración. Por ejemplo, un parque público, si uno pone aquí, por ejemplo, en la playa, Lockers, para que los turistas que vengan a hacer deportes acuáticos puedan guardar sus cosas mientras están en el agua eso es lo que se pueden pagar ah, pero espérate, si tú me das eso yo te lo pago tú me gusto? entiendes esos son arbitrios para el porque, ayuntamiento como, yo he estado fuera y el sitio que que cobran muchos impuestos yo lo pago contento y lo pago bien claro porque las cosas funcionan correctamente como decía. claro así es sí. aparte de eso también que si uno comienza entonces ah, bueno, que uno comienza entonces a ah, crear más espacio público el tema de la recogida de basura con clasificación de residuos también la misma persona van a querer incluso empezar a pagar como la recogida de basura sí, <ríe> esta gente aquí? que les sé claro yo, yo vengo mucho a cabarete me gusta cabarete town como se llama Pero mira lo que hicieron aquí eso lo, hizo, lo hicieron hace poco tiempo sí Ah, las casetas para, para salvavidas, que ese es otro también sí. tema que hay aquí en que lugares hay un, costeros. Uno solo en todo el pueblo. Bueno, tenemos este, pero creo que es más del negocio, y hay uno, una caseta que hizo turismo, pero realmente debería de ser un plan integral que involucre al ayuntamiento de Cabarete, en donde podamos nosotros como cabaretenses preparar personas para que puedan salvar vidas en el agua. Y ganan su salario seguro haciendo. Claro, años. eso también podría ser como unas nuevas fuentes de empleo. Porque un arbitrio nuevo, también hay que verlo en traducción a nuevos empleos para los cabaretenses. Claro, claro. Porque si por ejemplo se habilitan parqueos en Cabarete, uno que tenemos que contratar gente que esté en la garita. Y por ser tan de extendida sí. no solamente va a poder ser uno, vamos a contratar varios. Y hay que darle un entrenamiento. El hay que darle ese? un entrenamiento. La Policía Municipal de Cabarete un entrenamiento para su seguridad, para que los turistas que vengan aquí se sientan seguros, que no crean que lo van a virar como una media, como dicen los dominicanos. Sí, dominicano. Vamos a ver un poco la playa de Cabaret. Vamos a ver la playa Porque de Porque ahorita Cabaret. vimos la playa de... Encuentro. De encuentro. Sí. a ver un poquito lo que es la playa de Cabaret. Así es. Todavía a esta hora, sí ya es de tardecita, tenemos mucha gente por Muy aquí. Muy linda. La, la hora de oro, como le llaman, Golden Hour. Entonces, tu plan es... Eh, Quedarte el resto de tu vida en esta zona por aquí. Nicolón me saca de aquí. No. <risa> Mira, como dice papi, con los pies para afuera. Eh. Entonces, bueno, realmente la primera vez que yo vi algo parecido, como Sosua, tuve esa sensación como de, de no quererme ir más de la zona. Pero si uno encuentra de qué vivir aquí, eh, bueno, como nosotros que hicimos un trabajo de un negocio de fotografía y esas cosas y con el este de periodismo, sí. nos ubicamos aquí y de repente pues ya no necesitamos ir a otra parte. Así es. ¿Tú le puedes decir a la gente para que se motiven a que el día de eh, próximas elecciones municipales la gente venga y vote por ti? Bueno, si usted se siente identificado con esta frase... Cabarete si sí puede, pues entonces su voto inteligente para el futuro de Cabarete ya sabe dónde tiene que ir. <risa> Ay, pero qué lindo el Cabarete, la verdad. Sí, está muy hermoso. Me está encanta, bien. me encanta. Wow. Hola, ¿cómo estás? Sí, está está. Hola, ¿cómo, ¿Cómo tú estás? Bien, sí, gracias. ¿Cómo qué bueno. Nombre? Ah, no, ese no es nombre suyo, ese es el nombre de... Es del local. Ay, ¿Qué es lo que hacen aquí? Ay, pillado, es que se ha Chis. Ah, mira, ah. ahora que vamos aquí, es importante decir en la entrevista, Félix, que estamos llegando a lo que era la Casa Azul, que es la casa de Doña Chichi y de Doña Lu. Sí, yo lo conozco sí, a él. Sí. que o a sea, Chichi mismo, yo lo conozco. Ellos son uno de las primeras familias dominicanas que, que residieron aquí en Cabarete. Los dueños de todo esto Los dueños aquí. de este pasillo, el famoso pasillo de Pomodoro, como le dicen. Y sí. yo en honor, si Dios me da la, la oportunidad, claro, de, de poder asumir el liderazgo en Cabarete político. Le pondríamos al primer Palacio Municipal de Cabarete el, la Casa Azul en honor a la casa de Don Chicha y Doña Luz. Ella, ella todavía vive aquí, ¿no? Sí, claro, pero parece que no estamos. Sí, pues yo la conozco, ella siempre, siempre sale aquí. Mira, enfócame toda esta casa aquí que vivía Don Chiche. Y Imagínate que todos los accesos públicos de la playa de Cabarete sean como este, por ejemplo. Que es bastante bonito ya. ¡Claro! Porque por las construcciones, ¿eh? tan rápida y acelerada y muchas de ellas irregulares, ¿eh? No se respetaron los accesos públicos a la playa ¿no? en su totalidad. Hay mucha parte, que, hay mucha parte que, que casi hay que pedir permiso para poder cruzar. Que para tú poder entrar acceso público a la playa, donde estábamos en mojito, aquí sí está abierto, pero casi no tenemos acceso público a la playa. Y tú sabes, tú has visto, tú has visto en Puerto Plata el paseo de Doña Blanca. Claro. en alguna parte de No, sí, de que esto? son turísticos. Son lugares incluso, mira, si, si eso no, no tuviera aquí, por ejemplo no tuviera esas mesas generando dinero para cabarete. Sí, Entonces, claro. cuando tú amplías un espacio público, como sería un pasillo como este para la playa, tú al mismo tiempo estás generando más oportunidades de que entre dinero Pero al distrito. Pero tú me dijiste más temprano que, que no, no, no te interesaba mucho el dinero y ahora me estás hablando de dinero. No, espérate, porque el dinero para cabarete, hacer cosas por cabaretes, sí, se necesita. Pero yo, para mí misma, yo... No se no importa mucho el dinero. Mi vocación es servir, Félix. Y ya, el servicio eco, lo que me llama desde siempre, de chiquita. Ahí sí. Y esos barrios que tienen tanta, tantas necesidades, a veces con cosas que no tienen que ver con el ayuntamiento, como, como comida y cosas así, ¿cómo tú te vas a hacer entonces? Bueno, la, la ventaja que tenemos, un gobierno central que a su vez tiene varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Agricultura. O sea, en el caso de Cabarete, como uno en un distrito municipal, el rol de un alcalde ante una problemática nacional como esa es solicitarle apoyo al gobierno central, porque para eso están y para eso estamos nosotros como servidor públicos. tú piensas que eh, en un gobierno posiblemente de PRM, el próximo gobierno que venga también, y tú a directora de PRM aquí, tú piensas que tú, ellos te van a escuchar y que tú vas a conseguir algo? Yo cuento con eso, entiendo que sí, que claro, que si me han escuchado con esta candidatura, con esta propuesta de Cabarete Si Puede, ¿por qué no escucharme por algo que le beneficiaría al país? Si yo yo el creo gobierno, que sí, que creo que hace falta aquí en Cabarete, que a, aparte porque yo sé que aquí en la parte central, parte urbana, está todo bonito y, y se ve muy bien todo, hay que decirlo. Pero Cabrete nada hay en esta sola calle. No, Cabrete tiene el otro lado de la acera. Y tiene el otro lado de la acera. Uh -huh. ¿Y qué hay del otro lado de la acera? Bueno, yo le hablé ahí del otro lado de la acera. O o sea, ¿Qué hace falta allá? ¿Qué hace falta? Mira, para mí lo más importante eh, que hace falta ahora mismo en el tema de la ciénaga, aparte de la iluminación, que es fundamental para el tema de seguridad también, es las calles. En la ciénaga no hay calle. Se inunda las casas, se le pudre la poca cosa que, materiales que las personas que tienen ahí viven, que tienen y viven ahí. Entonces yo entiendo que necesita calles, necesita ampliar un poco eh, espacios públicos, si se pudiera hacer una recuperación de la laguna para... Para empezar a generar divisas, ingresos en, el, en la laguna Y que los mismos moradores de la Ciénaga tengan fuentes de ingresos no, es que La es que... visión que nosotros tenemos con la laguna es precisamente eh, Ampliar la laguna como un espacio público adicional a cabaretes Donde se puedan rentar padres, donde ya. se puedan hacer kayak Donde las personas que viven ahí puedan generar ingresos Vendiendo jugo de, de manzana, jugo de guayaba, jugo de o arepita Y entonces los turistas se sientan que pueden también Explorar ese turismo ecológico ahí en la laguna que eso para mí es uno de los principales activos de cabarete Que está, está, está totalmente subutilizado No se ha sabido explotar No, bien. no, no, hasta la ahora Me gusta esa idea que Sí, tú, sí, mira. la laguna, me a encanta. mí me encanta la laguna Me gustaría vivir en la laguna algún día <risa> seré, Frente a la laguna Sí, será interesante sí. Bueno pues, eh, vamos a despedir aquí No queremos aburrir la gente con <risa> la cosa. Con tanto cabarete Aunque cabarete sí. no es aburrido para nada no, para decirle. nada eh, <risa> Si tú quieres... Finalmente, dale algún, algún mensaje a, a la gente de Cabarete, Lo que votan aquí, explícale qué tienen que hacer para que te lleven aquí como, como segura ganadora. Bueno, para las personas de Cabarete que ven este programa y que le gustaría que alguna de estas propuestas se ejecuten o que se desarrollen en este distrito municipal, lo primero que tienen que hacer es seguirnos en redes sociales arroba nruizcasado o arroba cabarete si puede, ver las propuestas que hemos ido publicando a través de las redes sociales, entender un poco la visión que nosotros tenemos para cabarete y si se identifican con este futuro para cabarete frente al mar y la laguna, entonces esperar a febrero, actualizar sus cédulas, si no son de aquí, y si no son de aquí, viven aquí, Regularizar su domicilio con la Junta Central Electoral de Sosúa y votar en las próximas elecciones por... Se supone que... Si soy la candidata por el PRM. Mi cédula está lista para eso. Sí, ¿no? claro. Mi cédula está lista para eso hace varios años. Bueno, ya. pues, muy agradecido de que nos haya seguido esta entrevista. Gracias, muy feliz de que, gracias, Félix. De que pueda participar con nosotros en este programa. No, me, me encantó esta entrevista, de verdad. primera vez que me entrevistan descalza y en mi casa. Que bien, bueno, porque Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Y que tenga muchos éxitos. Amén, gracias. amén, gracias. <ríe> Conociendo nuestra gente. Con Félix Corona.